Fue pues primero que todo llevar buena información para poder controlar de, de reforestación, tanto a la comunidad, tanto a medio ambiente. Buscar una forma de ingreso para poder controlar. Y el segundo, y, y darle cumplimientos a la comunidad para proteger al medio ambiente.